Analicemos sintácticamente. Ayer la bibliotecaria del instituto me recomendó dos libros juveniles. Se entiende la oración y además hay que agradecerle esa labor a la bibliotecaria del instituto. Ojalá fueran buenos. Siguiente paso. ¿Cuál es el verbo? Recomendar. ¿Verdad? Es un verbo no copulativo. Por lo tanto ya tenemos una de las pistas. ¿Cuál será el sujeto? ¿Quién recomendó? Es una oración simple. El sujeto es la bibliotecaria del instituto. Bibliotecaria es el núcleo, la es el determinante y del instituto no es un complemento circunstancial de lugar. En primer lugar, porque dentro de un sujeto no puede haber un complemento circunstancial de lugar. Y en segundo lugar, porque del instituto no se refiere al lugar donde se desarrolla la acción, sino es un complemento de bibliotecaria. Puede ser una bibliotecaria maja, alta, en este caso del instituto, complementa al sustantivo, es un complemento del nombre, sintagma preposicional porque empieza por preposición, enlace, complemento del nombre, instituto es el término, sintagma nominal, término, instituto es un sustantivo. Todo lo que no es sujeto es predicado, predicado por lo tanto será ayer por un lado y ayer que es un sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo y me recomendó dos libros juveniles, no es que haya dos predicados. Hay un solo predicado, pero en este caso el sujeto está insertado en medio. Es el mismo predicado, un solo verbo, recomendó, pero el predicado dividido en dos partes. Recomendó, como hemos dicho, es el núcleo, es el verbo. ¿Qué recomendó la bibliotecaria? Dos libros juveniles. Es plural, es masculino. Los recomendó. ¿Os acordáis del truco, verdad? Sustituir el complemento directo por lo, los, si es masculino. La, las... Si es femenino, en este caso, los recomendó dos libros juveniles. Sintagma nominal, complemento directo. Sintagma nominal porque dos es determinante. Libros, que es un sustantivo, un nombre, es el núcleo. Y juveniles, un adjetivo. Por lo tanto, su función sintáctica es de adyacente. Ya tenemos el complemento directo. Siguiente paso, busquemos el complemento indirecto. ¿A quién recomendó dos libros? A mí. Me es un pronombre, palabra que sustituye al nombre, sintagma nominal, complemento e indirecto. Y como hemos dicho antes, aunque lo hayamos dejado para el final, recomendó es el verbo núcleo de esta oración.